Hola compañeros, de al entrar en esa escuela ingresaste en una institución que no solamente te apoya en lo académico, sino también culturalmente, uno de tantos de ellos es la música. Mi nombre es Leopoldo Suárez López. Mi abuela me regaló una guitarra pequeña hace muchos años, yo enseñé a yo un día de años, pues, voy a aprender a tocar y eso pues, me pueden llevar a un lugar donde podría pinar 15, a los 15 años personalmente yo nunca toqué guitarra aquí en el platel pero estoy consciente de que puedes pedir préstamos puedes poder practicar donde quieras si sí, me parece muy bien, es este... Parecen buenas formas de pasar el tiempo, por ejemplo entre clases libres. Escucho un poco de rock clásico, jazz, a veces música clásica, generalmente un poco más de Ah, pues todos los alumnos que tienen esa inquietud de comenzar a tocar un instrumento musical pueden pedir instrumentos, se imparten talleres de guitarra, de piano. Como pudimos observar, el CCH es una gran institución como para desarrollarte culturalmente, así que bienvenido a Nueva Generación, el plantel está abierto a todas las posibilidades, así que tú eres el propio límite, bienvenido a CCH.